llamado a las autoridades de San Francisco de Macorís y al gobierno central, la comunidad de la Yagüiza, conjunto con todas sus comunidades que están aquí en reclamo del asfalto de sus caminos y carreteras. Estamos aquí en pie de lucha, organizado, porque ya es hora de acá la comunidad de la Yagüiza y todas sus, sus comunidades, dígase la piragua, los cacao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 Estamos en una unión estratégica para lograr que las autoridades pongan carta en el asunto. La comunidad de la Yagüiza es una comunidad de gente buena, laboriosa, donde se producen muchos de los frutos que se consumen en San Francisco de Macorís y zonas aledañas. Reiteramos, hacemos un llamado a los diferentes funcionarios políticos del gobierno central para que atiendan estas necesidades.